En MIRLO somos especialistas en plantas de generación eléctrica. Somos fabricantes, diseñadores y desarrolladores de planta de luz. Ofrecemos plantas que respaldan tu empresa con energía confiable y segura. Te asesoramos y cubrimos cualquiera de tus exigencias energéticas. Además de dar seguimiento a tus generadoras con servicios de instalación y mantenimiento. MIRLO, tu solución en planta de generación eléctrica.